Existencia del límite de funciones de Rn a Rm en x0. Sea f una función con dominio a en Rn y contradominio en Rm y x0 un punto de acumulación de a. Decimos que f tiene límite en x0 y que su límite es L en Rm. Si sí, para toda épsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que si la norma de x menos x0 es menor que delta y x está en a pero no es igual a x0, entonces la norma de f de x menos l es menor que epsilon. Por ejemplo, consideremos la siguiente función. f de t igual a t cuadrada, coma t cúbica. Veamos el límite cuando t tiende a cero. Tomamos de forma arbitraria epsilon mayor a cero. Y observamos gráficamente que existe delta mayor a cero, tal que se cumple la definición del límite cuando t tiende a cero. Veamos que esto se sigue cumpliendo con valores más pequeños de épsilon. Por lo tanto, el límite cuando t tiende a 0 de f de t es igual a 0. Ahora consideremos otra función. G de x, y igual a 1 entre la suma de 1 más x cuadrada más y cuadrada. ¿Existe el límite cuando x, y tiende al vector 0? De la misma manera podemos visualizar que se cumple la definición. Observemos que el límite cuando x,y tiende al vector 0 de g de x,y es igual a 1. ¿Puedes encontrar de forma analítica la delta apropiada para demostrar estos límites?